¡Hola amigos! Hoy les voy a presentar a mi casimerito Vienen del planetario Neonatiklam Y tienen que ver los vídeos de la enfermera Tania Porque si no se van a quedar perdidas Yo vi en Youtube varias cosas como estos casimeritos Por cierto que no vienen con ropita Les debe de comprar la ropita, las vacunas, el jarabe, la papilla, el biberón Muchas cosas más, pero que ya no me acuerdo Y si tu casimerito no es... Un casimerito como el mío, Albino, debes de dejarlo con su limonada, Ricky, cada vez que salgas, por ejemplo, a la calle, así, pero a cada momento debes de tenerlo con él. Me encanta mucho porque lo que pasa es que es tan bonito que me encanta y por eso es muy importante para mí. Es mi favorito, pero también tengo otro favorito que pone bien rico, que lo voy a crear algún día Voy tratar de poder traerlo porque ya queda un poco tiempo para que ya me vaya. No hablan, solo tú puedes darle el biberón porque ellos muy chiquitos. Les debes de llenar la papelería. Y, y en donde dice foto, busca la foto de Pablo así. Les debes de poner muchas vacunas, pero no en cualquier lugar. En este, miren. Acá. Okay. A los casimeritos albinos, por, por cierto, que no vienen con diente o si vienen con diente, no me acuerdo. Si viene con el ombligo, debe pasar tres días después le quitas el ombligo. Si tienes diente, le debes de quitar con ese ganchito que te viene después que le quitas el cordón. No el mismo día, en cuatro días después deben de la lavarse las manos antes de tocarlo, ponerse gel, muchas cosas. Siempre deben de llevar gel o varias cosas, o pañitos húmedos, varias cosas, porque ellos sí que son delicados. Lo que pasa es que yo estaba en el parque jugando y yo, como tenía esto, no quería que se quede solo y que los bebés lo cojan, yo tuve que llevarlo conmigo y entonces se me cayó todo y entonces yo revisé y no tenía el mismo chupete, no tenía ni un chupete y yo dije, bueno este es el único chupete y entonces oh, le pones el chupete a veces se le sale esto pero no se preocupen porque acá hay un agujerito y lo metes aquí esperen oh, no ¿Sí? ahí ya está así que fue como la arreglé cada vez que lo cojo se me cae o cualquier cosa se me cae, o se, me cae, o se, me cae o se me cae se me cae se me cae ah, Muchas veces me caí. Los casimeritos vino ya se han agotado bien rápido, desde Navidad así. Así rápido. Pueden comprarlo por la página. que compran y entonces les va a venir muchas cosas. Que ustedes pueden elegir. Chao. Es que mi tía compra en México y es como... No es la enfermera Tania. Es como... A cada rato cambia la enfermera Tania, no sé por qué, pero no sé por qué. ¡Chao, amigos!